Tengo a bien presentar los principales resultados obtenidos del proyecto denominado Innovación en el Desarrollo de Unidades de Producción Agrícola Familiar en Localidades Marginadas de Oaxaca. proyecto presentado a la revista Ciencia Hermosum, eh, cuyo objetivo fue el de analizar los factores de, de la variable innovación y su incidencia en las unidades de producción agrícola familiar en comunidades marginadas y ver su, repercus su repercusión en el desarrollo rural. Eh, cabe mencionar que la presente variable fue analizada desde los, los factores internos y factores externos que la integran, para lo cual se consideraron 10 indicadores y cuyos resultados eh, se obtuvieron fueron los siguientes. Eh, dentro de los aspectos más relevantes de la investigación, se encontró que de 9 de los 10 factores resultaron ser determinantes en la innovación en los diferentes sistemas de producción de las tres comunidades consideradas. El factor interno perfil del productor eh, es, es este fue el factor más determinante en todas las unidades de producción y que tuvo mayores este, interacciones con los demás factores y el que definió un modelo específico de, de organización para cada una de las unidades de producción y, eh, y estuvo más organizado para los las unidades de producción agrícola familiar con cultivo de jitomate en condiciones de invernadero. Eh, cabe mencionar también que se dio un mayor interés de innovar en las unidades de producción agrícola familiar cuyo destino era un mercado y no el autoconsumo, en donde existía el interés por parte de los productores en, en conocer más del, del cultivo y generar cada vez mejores rendimientos. Las unidades de producción agrícola familiar tienen... Esquemas de producción, comercialización más definidos cuando, la, cuando se trata de cultivos de, de jitomate y a diferencia de los de cultivo de maíz y frijol. Eh, cabe, cabe mencionar que la, la interacción de factores tanto internos como externos de la variable eh, se observó con mayor este, énfasis o mayor fuerza en las unidades de producción que contemplaron el cultivo de jitomate y permaneciendo de forma más estática en los de cultivo de maíz y frijol, cuyo destino era la, el autoconsumo. Otro resultado que se observó es que los productores continu, continuarán con la siembra de los tres cultivos con una diferenciación clara en los procesos y dinámica dinam, dinam, que implica la innovación. Es decir, que aun cuando el cultivo de maíz y frijol no les genere ingresos, estos lo continuarán sembrando, ya que es parte de su dieta y parte de una cultura que tiene y que no están dispuestos a dejar de cultivar. Son los principales hallazgos encontrados en la investigación que se desarrolló.